He escondido bajo ese bombín de colegial paranoico Melo y no malo, para vivir de tu voz ya es heroico Ayer te escuchaba en las ventas, rota tu garganta, rota Cantándole a lo mundanal, con un whisky en cada nota. En guerra cantabas al sur, menos una batalla. Con el flaco sabor agridulce del Joaquín Canalla, por los cerros de Madrid canción va en la memoria Recordarla de un tironcho Tendrá que ser en la gloria ¿Para qué negarlo? A la cantina se marcha y compone al calor de un cigarro que, que Le hace toser el alma ¿Para qué negarlo? recalcitrante y en calma se le ha soltado ya la tuerca y le cita a las noches amargas ¿para qué negarlo? él es Sabina el que canta que bromea con la muerte y con la vida y será un genio hasta el alba ¿para qué negarlo?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 Ya desclavas los versos infinitos de tu mito roquero y encierras acordes en ripios nadando en tinteros. Poeta que vistes de música las palabras malditas de amante, viceversa sonetos y musas, el verbo mordaz y delirante. Canta, autor y banado de rimas cosidas a tus adentros, ex y paradigma de canción y desencuentros. ¿Para qué negarlo? A la cantina se marcha y compone al calor de un cigarro que.